Sí, espera, te lo digo ahora. Vale, alguien puede sujetar esto así. Eh, con esto, por favor, acá eh, arriba. Gracias. Sí, mira. Gracias. Toma la temperatura, por favor. ¿Qué ha pasado? Es pues que esta mañana, como tiene problemas de movilidad, eh... Vale, vale, vale. Ahora te levantes, ahora te levantes. Eh, se ha caído boca arriba y la hemos encontrado con la temperatura baja, un poco así como delirando y ahora está, estamos, está así, estabilizándola. Yo creo que la ha subido un poquito la temperatura y empezó a rumear, la verdad es que está...